A ver, sacar, ah, okay, ah, vamos, ah, vamos, vamos a sacar los nervios, a ver si es cierto, a ver si es cierto, ok, vamos, ok Quítale el audio. Digo, es una broma. Blanda, vamos, vamos, vamos, vamos, a hacer. Sí, sí, vamos sí y Vale, El ¡Hey! la izquierda o a la Sí, a donde quieran ahorita no importa. Nombre la línea. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Regula, regula, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! el último segundo. ¡Sí! último, ¡Sí! Dale. ¿Cuál Bola, bola, bola, bola, Set. Set. Two, head, head. Manos por adentro. adentro, manos por adentro, Vique, eso es, muy bien, que no te ganen en el pecho, Diego. Que no te en el pecho, venga. A que le ayuda Nico ahí. ¡Eh! Párense, párense. ¡Gol! ¡Gol! mete las manos al pecho, mete las manos al pecho, mete las manos al pecho. Bueno,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 No, Lucas. Se está vendando. Muy bien. Gracias, buenas tardes. bien. Lucas. Hola Lucas. Hola Lucas. bien. Lucas. Hola Lucas. Lucas. Hola Lucas. está está Dame un segundito, ¿es que se pasa del 11 al 13? Sí, es que él va a jugar con el 11. Está registrado con el 11. Ok. ⁇ Iñaki Santiago, ok. Gracias, Santiago. Buenas tardes, Bernardo, mercado número 14. Bien, pásale pasa Buenas tardes. Y ahí Alejandro Palma Hernández. Muy bien. Número. 15. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Carlos Andrés Montarro y 16. Muy bien, pásale. Yo soy Número Flores. Número 20. 17, okay. Número. 17 no lindo. 17, dame suena. Espérame, dame, dame. Dios dime. Espérate, Dios, dame. Dame. ¿No llegó ¿no? Jorge? ¿Mandé? No. Jorge, ¿No? ok. Jorge no, también. Ok, pásale. Ahí te da la Espérame, 20. Sí, gracias. Buenas tardes, Francisco No cuantas, Francis, número. No, no. Gracias. Sí, buenas tardes, José Andrés Sánchez. Muy bien, muy bien. gracias. Ah, muy buenas tardes, Diego Seguedra, número 26. 26 gracias, Diego buenas, buenas, buenas tardes, soy Gabriel de Jesús Alíbar González, número 27. Muchas gracias, Buenas tardes, Luis Guillermo, Allende, Villafuerte y todo el Gracias, A adelante. Buenas tardes, Ay. Gracias, profesor. Bienvenido. Número y fuerte. Esto es Blanca Barbatello, número 0. Buenas tardes, Lúpez Martínez, Ricardo, número 1. Gracias, Ricardo. Ah, Madrigal Sánchez Ángel Ulises, número 2. Gracias, Lúmero. César Andorio Velázquez, Blanco, número 3. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigues Sánchez, José Ángel, número 4. Gracias. Buenas tardes. Hola. Héctor Fernando Rodríguez Chávez, número 5. Gracias, Héctor. Vamos al 7. Está, oh. está lastimado. Buenas tardes, ¿eh? Jonathan Adán, Rubio Cruz, número 7 Gracias, Jonathan Hola, buenas tardes, Juan Pablo Lagarza La González, el 8 Buenas tardes, Samuel tenés? Mejia Chong, número 9 Gracias, Samuel Buenas tardes, Dante Rubén Carrasco Barajas, 10 Gracias, Dante. Buenas tardes, David Alejandro Martínez, Sánchez número 11 Gracias Buenas tardes, Pablo Villagómez Gracias, Pablo Buenas tardes, Sierra Aguilera, Roberto Gracias Buenas tardes Buenas tardes, Ortega Speite y Valverca Gracias, señor eso? que es eso? Verdes versus Vaqueros de Prepa 5, como capitanes tenemos al número 16, 80, 58, 32, 77 y 45 de parte de Cowboys y al número 31, 10 81 de parte de Vaqueros de Prepa 5, tenemos el encuentro de capitanes en este momento A la moneda. a ganar El equipo que recibe es el equipo local, Cowboys. Punto de iniciar este encuentro. Al final de este partido sabremos quién solamente va a quedar un vaquero de pie. El equipo de Lomas Verdes recibiéndolo el de... Buena recepción del número 7 que sigue moviendo las piernas. Pasa a la 30, llega a la 40. Se queda en la yarda 45. Un regreso del, del equipo de Lomas Verdes entra el equipo de Cowboys para su prim la primera jugada de este encuentro por poco perdían el balón lo tiene el número 7 hace algunos cortes sigue moviendo las piernas y queda parece que tiene un avance de un mínimo de unas Una yarda me parece Vendrá segunda oportunidad Segundo down y nueve yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Parece que la va a hacer personal el coreback La picha número 7 sigue moviendo las piernas Tiene un avance de un par de yardas Buena jugada Vendrá tercera oportunidad tercera y cuatro yardas por avanzar dobles del lado izquierdo dos corredores en la parte de atrás junto al coreback. movimiento del número 88 Lo acomodan como a la cerrada sacan la jugada lanza el pase, el pase es completo con el número 88 sigue moviendo las piernas y tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho hay movimiento de parte de la línea ofensiva, me parece. Sí, es en contra de Cowboys, los van a echar para atrás. Se va a repetir primera oportunidad, ahora es primera y 15 yardas, me parece. Trips del lado izquierdo. Tiene presión el coreback, lanza el pase, es completo con el número 7, mueve las piernas. Sigue moviendo las piernas, no lo taclean. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Parece que llega casi a la, al primero y diez. Pero esperamos a ver qué indican los oficiales. Es en contra de Cowboys. Primera oportunidad, primero y largo. ¡Lanza el pase! Le queda en las manos al, al receptor número 80. Le queda un poco alto Aún así yo creo que la podía cachar En esta ocasión no hay recepción Vendrá segundo down, segunda y largo Segundo down, segunda y largo Trips del lado izquierdo Sacan la jugada Se echa para atrás el coreback Lanza el pase, es completo con el número 7 Mueve las piernas, sigue los bloqueos Muy buenos bloqueos No lo detienen Parece que tiene un muy buen avance de yardas no lo suficientes para tener el primero y diez. Vendrá cuarta oportunidad. Tercer down. Trips del lado derecho. Sacan la jugada. Lanza el pase y es completo con el número 80 que sigue moviendo las piernas, tienen, parece que ya llega el primero y 10, no lo detiene, se queda en la yarda 10 me parece, pero hay un pañuelo en el terreno de juego, me parece que es un bloqueo por el lado ciego, vamos a ver qué indican los oficiales, Parece que es en contra de, de Cowboys. En esta ocasión. Después del castigo. Es tercera y 12 yardas por avanzar. Trips del lado derecho sacan la jugada. Ahí tiene presión el coreback. Lanza el pase y por poco era pase interceptado. Alcanzan a meter las manos los defensivos. Y ese es pase lo van a tomar como pase en completo. Cuarta oportunidad. Van a entrar los equipos especiales. Cuarta oportunidad, mismas yardas. Parece que no van a patear. Trips de la... No, cuatro cuatro por receptores del lado derecho. Hay movimiento de la parte de los defensivos. Sacan la jugada y el pase es incompleto, pero van a marcar castigo en contra de vaqueros. Sí. Se repite cuarta oportunidad, ahora va a ser cu cuarta y siete yardas por avanzar trips del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pase y es incompleto en esta ocasión entrará el equipo de vaqueros de prepa 5 entra el equipo de vaqueros de prepa 5 para la primera para su primera jugada de este encuentro vaqueros que viene de ganarle al equipo de de la semana pasada movimiento del número uno sacan la jugada con su corredor va por el centro y parece que va a obtener dos yardas me parece una yarda es segundo down segunda y ocho yardas por avanzar movimiento del número uno sacan la jugada la hace personal el número tres Tiene un, un avance de una, unas cuatro yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Sacan la jugada, la hace personal con el número 3. Parece que tiene el primero y 10. Muevan las cadenas, tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar cinco jugadores presionando lo hace personal el coreback tiene el primero y 10, sigue moviendo las piernas y lo detienen en la yarda 37 me parece primera oportunidad, 10 yardas por avanzar parece que tenemos corredor en la parte de atrás el corredor número 24 como coreback el número 3, sacan la jugada se la dan a su corredor y parece que pierde lo boide y lo recupera cowboys Entra a la ofensiva de Cowboys Y le da vida otra vez al equipo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar a cuenta, en Dobles del lado derecho Dos corredores en la parte de atrás sacan la jugada Se la dan a su corredor Sigue moviendo las piernas Y parece que llegó a tener el primero y 10 Me parece que sí las cadenas tiene el primero y diez. En la primera serie ofensiva de Cowboys y también en la primera serie ofensiva de Vaqueros, veremos que las, los errores más básicos pueden detener una ofensiva o defensiva grandiosa. Tenemos la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase, por poco es pase completo. Tenía también al número 5 el defensivo encima. En esta ocasión no es completo, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Es en contra de Cowboys Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips de lado y derecho Tres defensivos Presionando, parece que van a ser Cinco Cinco defensivos presionando, lance el pase Es completo, sigue moviendo las piernas Parece que tiene un un avance de unas 4 unas yardas me parece Vendrá segunda oportunidad Segunda y 14 por avanzar Aproximadamente sacan la jugada Se la dan a su corredor Intenta seguir los bloqueos Pero los defensivos ya lo tenían en la mira Y lo taclean atrás de la línea de golpeo El defensivo número 99 El número 22. 33, me parece, fueron los que lograron hacer la tacleada. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y largo para el equipo de Cowboys. Tres defensivos presionando solamente. lance el pase. El pase es completo con el número 88 tiene el primero y 10. Ah, no. Se queda en la yarda 7. Va a ser cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Entran los equipos especiales. Una muy buena patada. Tiene la recepción el número 3. Se quita un defensivo, pero se queda en la yarda 30. Entrará la ofensiva de Vaqueros para su segunda serie ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Lance el pase con el número 89. ¡Es completo! Un avance de unas 7 yardas. tendrá segunda oportunidad. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Cuatro defensivos, cinco pres defensivos presionando. Lance personal y atrapan al coreback. Lo capturan atrás de la línea de golpeo. Gran jugada defensiva del número 25, del número 32, el número 26, me parece. En la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Tenemos trips del lado izquierdo. Sacan la jugada. Lanza el pase. Y es completo Tiene el primero y diez La recepción de ese jugador número cero Del equipo de Vaqueros De prepa 5. Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Para el equipo de Vaqueros Sacan la jugada, la hace personal el coreback Número 3. mueve las piernas Tiene el primero y diez Y parece que llega la... Sola de gol, casi se queda en la yarda, Me parece que es la yarda número 3, número 4 Gran jugada de los ofensivos de Vaqueros de prepa 5 Primera y gol para el equipo de Vaqueros Dobles del lado derecho Sacan la jugada, la hace personal, la vuelve a hacer personal el coreback en esta ocasión tiene un avance de unas tres yardas se queda prácticamente a una yarda para tener, para tener la anotación primero por tu, segundo segundo segundo y gol Me parece que es nada más una yarda por avanzar el sol los está estorbando un poco sacan la jugada la personal el coreback y en esta ocasión los defensivos lo detienen. Lo taclean atrás de la línea de golpeo. a tercera y gol. Tercera y gol. Se la dan al corredor. El defensivo, entró perfecto en el momento adecuado el número 13 para taclear ahora va a ser cuarta y seis yardas por avanzar cuarta oportunidad Trips del lado derecho jugada, lanza el pase y es incompleto gran jugada, gran serie defensiva para el equipo de Cowboys entrará la ofensiva intentando llegar a la zona prometida primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, sacan la jugada con su corredor se va por las laterales en esta ocasión, parece que. Logra tener un avance de unas. Cuatro yardas. Vendrá segundo down. Sacan la jugada. Tiene el primero y diez. ¡Muevan las cadenas! La primera va a ser primera y 15 después del castigo. Sacan la jugada, pierden el balón. Parece que lo alcanza, se alcanza a lanzar el número 3. Y recupera el balón. Será segundo y largo. Segunda y largo sacan la jugada La hace personal. Taclado por el defensivo número 14. Que no lo dejó avanzar yardas. Y la tercera oportunidad. Tercera y largo por avanzar, sacan la jugada, lanza el pase, por poco espacio interceptado. Tenía a dos defensivos buscando el ovoide, entrarán los equipos especiales. Cuarta oportunidad, cuarto y largo por avanzar, entran los equipos especiales, sacan la patada, una patada lateral. Apenas si llega a la yarda 30. Entrará la ofensiva de vaqueros desde esa yarda. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se jugada con su corredor, sigue los bloqueos. Un avance de un par de yardas, ¿verdad? Segundo down. Segundo y 7 yardas por avanzar. defensivos presionando saca la jugada, tiene presión el coreback, la termina siendo personal y tiene el primero y diez primera oportunidad primera y gol por avanzar dobles del lado derecho clase personal el número tres sigue moviendo las piernas se quita un defensivo otra de la segunda oportunidad segunda y tres segunda y gol segunda y tres yardas por avanzar no. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de cowboys Defensivos llegan a tiempo para el tacleo. Tercera y cuatro yardas. Tres yardas más o menos por avanzar. Jugada con el corredor. Sigue moviendo las piernas, pero parece es que tiene un avance de nada más una yarda. Vendrá cuarta oportunidad. Sacan la jugada hace personal El coreback No va a llegar Bien defendido Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Para el equipo de Cowboys Aunque recuperaron el Ovoide Están en zona roja, ¿eh? pierden el balón y lo recupera, me parece que lo recupero Vaquero de Prepa 5 Hay pañuelos en el terreno de juego Hay pañuelos en el terreno de juego Esperemos a ver qué indican los oficiales Tras recuperar el ovoide entra vaquero, te prepa 5 con una formación de trips del lado derecho sacan la jugada, lanza el pase y es completo con el número 0 sigue moviendo las piernas, y queda en la yarda 9 me parece es y gol, desde la yarda 9 trips del lado derecho, misma formación trips del lado derecho y dobles del lado izquierdo presionando la hace personal el coreback alcanza a avanzar algunas yardas queda en la yarda 8 me parece en la yarda 2 será primer y gol a... segundo y gol solo dos yardas por avanzar casi dos yardas por avanzar dobles del lado izquierdo un receptor del lado derecho, una ala cerrada de.. Un receptor del lado izquierdo, una ala cerrada del lado izquierdo. Saca la jugada. Lanza el pase y es completo. Touchdown de vaqueros de Prepa 5. Sumándole 6 puntos a este encuentro. Los primeros 6 puntos. Viene el intento de punto extra. Kikov, marcador actual 7 puntos vaqueros de prepa 5 0 puntos Cowboys de Lomas Verdes Marcador Play Pro Acacha el número 80 Sigue moviendo las piernas Llega la yarda 40, yarda 39 Gran regreso de ese jugador Y de los bloqueos que lo lograron Entrará la ofensiva de Cowboys oportunidad, 10 yardas por avanzar, sacan la jugada con el jugador número 3, sigue moviendo las pierdas, llega la yarda, 50, tiene el primer y 10, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, tenemos... Saca la jugada con el número 88, la hace personal ese jugador, va por la banda. Parece que llega a tener el... Tiene el primero y diez, muevan las cadenas. Sacan la jugada, la... se la dan a su corredor número 3. En esta ocasión tiene un avance de unas cuatro yardas. Segunda y cuatro yardas por avanzar. Esta es una serie rápida. Hace personal el número 88. Lanza el pase. Y es completo. Llega la y de Cowboys De Cowboy de más Verdes. Gran jugada. La ofensiva no se quería en ceros. A la mitad, al, al tiempo, a la mitad del tiempo. Gran jugada de la ofensiva. Grande ejecución. Del, de la línea ofensiva. Que también logró y no y que no llegaran al coreback vendrá el punto extra se mi coach sale la patadilla es bloqueada Aún así, logran sumarle 6 puntos al marcador. Mira la patada de kickoff Marcador actual, 7 puntos. Vaqueros de prepa, 5, 6 puntos. Cowboys de Lomas Verdes. Parece que falta el team. Ahora sí, todo listo para la patada de kickoff El marcador actual, 7 puntos. Vaqueros de prepa, 5, 6 puntos. Cowboys de Lomas Verdes, marcador pro Una jugada una, Un partido intenso En este segundo cuarto Casi al terminar el segundo cuarto A la patada La recibe el número uno Sigue muy bien las piernas La por la yarda 36 Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual es 7 puntos Vaqueros de Prepa 5 6 puntos Cowboys de Lomas Verdes Recibiendo el equipo de Prepa 5 Empezando desde la yarda 31 me parece 32 Entra la ofensiva de Vaqueros de Prepa 5 Para la primera jugada de este tercer cuarto Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada, se la hace personal el coreback Sigue los bloqueos Tiene un avance de unas 2 yardas en La segundo down Segundo down, 8 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, misma formación, sale la jugada, lanza el pase y es pase sin completo. Tercer down, unas yardas por avanzar, trips del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Cuatro lineros presionando, lanza el pase Y es completo, parecía que era completo Pero se la arrebató de las manos ese Ese defensivo me parece que fue el número 25 Venga, cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Dos fielders en la parte de atrás Entran los equipos especiales La dejaron votar. inician desde la yarda 15 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por el equipo de Cowboys de Lomas Verdes Segunda y 9 por avanzar, sacan la jugada, pierde el valor el número 88 Iniciarán tercera, va a ser tercera y lar largo por avanzar Tercera y largo por avanzar Trips del lado derecho, saca la jugada Lanza el pase y es por poco, pase interceptado Lo tenía el número 11 Del equipo de Vaqueros de Prepa 5 Se le fue de las manos Parece que no tenía ganas de, de atrapar el balón Una cuarta oportunidad Una cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Lanza el pase. Rival número 89. Que va un poco atrasado. En la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, trips del lado derecho. Sale la jugada. Parece que la va a hacer personal el número 88. Avanzando unas 5 yardas, termina 5 yardas, tendrá tercera trips del lado izquierdo. Tercera y 5 yardas por avanzar. 5 jugadores presionando. Lanza el pase y el pase es incompleto. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Y es en contra de vaqueros de Prepa 5. Casi 15 yardas por avanzar Hacen una provocación Va a ser en contra de Cowboys Tercero y 10 yardas por avanzar Lanza el pase Y el pase le queda muy bajo la cuarta oportunidad Pase es incompleto Entra la ofensiva de vaqueros de Cowboys de lo más verdes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Cuatro lineros presionando. Lanza el pase el coreback. Y le alcanza a meter las manos. El número 9. Evita que se concrete el pase. Hay un jugador. Lastimado en el terreno de juego del equipo de vaqueros. Esperemos se encuentre bien. Ya entró el equipo médico a atenderlo. Segunda y 10 por avanzar. Intenta pichar el coreback, pero ya tenía el defensivo número 99. Tacleando atrás de la línea de golpeo. En la tercera oportunidad. Tercera y me parece que son casi 15 yardas. Lanza el pase, es completo con el número 7. Hace algunos cortes, pero los defensivos lo tenían en la mira. La cuarta oportunidad. Entra a los equipos especiales. personal el número 7 sorprendiendo al equipo de vaqueros tiene el primero y 10 sigue moviendo las piernas no lo detienen se queda, por la yarda. se queda por la yarda 42 me parece la jugada que sorprendió al equipo de vaqueros nadie esperaba que corriera el número 7 primera oportunidad 10 yardas por avanzar Clase personal, el coreback va por el centro Parece que va a avanzar Tres yardas da segunda oportunidad Segunda y siete por avanzar o Sacan la jugada Se la dan a su corredor número dos avanza unas 3-2 yardas vendrá tercera oportunidad tercera y 4 yardas por avanzar El gran taqueo de ese número 9 llegó a tiempo y tacló atrás de la línea de golpeo evitando que comenzara a avanzar yardas Una cuarta oportunidad Y 11 yardas por avanzar, dobles del lado derecho, se la dan a su cordón número 7. Es una reversible, casi personal número 80. Lanza el pase y, y le queda muy lejos al receptor. Además, hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Unidad 10 yardas por avanzar para el equipo de vaqueros Con desde el lado derecho Por poco había movimiento del equipo de Cowboys Clase personal el número 3 Un avance de unas 6 yardas 7, 7 yardas casi 6 yardas la segunda oportunidad Segunda hay movimiento del número 17 La vuelve a hacer personal el número 3 Sigue moviendo las piernas En esta ocasión parece que tiene el primero y 10 Sí si muevan las cadenas Una oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Movimiento del número 17 Sacan la jugada con el número 12 en esta ocasión Cierra la defensiva y permite nada más un, el avance de una yarda. Segunda y nueve por Gonzalo. Misma formación. Vuelve a haber movimiento del número 17. Se echa para atrás el coreback. Lance el pase. No va a llegar. Y la tercera oportunidad. En esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto, es tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. Misma formación, sacan la jugada, la hace personal en esta ocasión el coreback, entra por el centro, tiene el primero y diez. Tienen la yarda 29. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Vuelve bueno, a ver movimiento del número diecisiete. Lanza el pase. Es completo con el número cero. Pero no va, no va a avanzar más de la recepción. la segundo down Segunda y un poco más de cuatro yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Movimiento del número 89. Sacan la jugada. Lanza el pase y es completo. Parece que... Hay un pañuelo en el terreno de juego Después del castigo es primera oportunidad avanzando desde la yarda Parece que 19 Sacan la jugada en esta ocasión Van a avanzar más 4 yardas Vendrá segundo down Segundo y cinco, cuatro yardas por avanzar, seis yardas por avanzar. Dobles de lado izquierdo, dobles del lado derecho, sacan la jugada con su corredor. Le cierra la defensiva y avanza un poco. Nada más un poco, güey. Creo que media yarda, nada más. Ya tercera oportunidad. Parece que son las mismas. Tercer down, mismas yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. La jugada lanza el pase y le queda muy largo al receptor. Muy alto le queda a la jugada. Vendría cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que van a intentar el gol de campo y es bloqueado. Y un pañuelo en el terreno de juego. En contra de vaqueros de prepa 5 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada, el hace personal El corredor En esta ocasión Avanza nada más una yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda y nueve por avanzar Lanza pase Y es completo con el número 3 Gana el primero y 10 Muevan las cadenas Hay un pañuelo en el terreno de juego contra de Cowboys se va a repetir segundo down, segunda y las 9 yardas por avanzar mentira van a ser segunda y a ver si son cerca de 15 yardas o sacan la jugada con el número 88 intenta tomar los laterales Lo recupera el número 7 Hace algunos cortes Sigue moviendo las piernas Tiene el primero y 10 ¡Sí Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En esta ocasión El defensivo número 80 Entra al momento y taclea Atrás de la línea de golpeo Segunda oportunidad Me sí, parece que son unas 14 yardas por avanzar Se la dan a su corredor número 88 Intenta ir por la lateral nuevamente Pero entran los defensivos a taclearlo Tercera y largo por avanzar Tercera y 16 yardas por avanzar Lanza Lanza el pase La recepción que hizo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misma formación se la dan a su corredor Número 7 en esta ocasión Entran los defensivos al momento y taclean Seguimos sorprendidos por la recepción de ese jugador Sacan la jugada, la hace personal El coreback en esta ocasión Los defensivos llegan al momento y Va a avanzar, va a avanzar un par de yardas Será tercera oportunidad es tercera y 11 yardas por avanzar, dobles del lado derecho el Número 88 se pone como la cerrada, saca la jugada, lanza el pase, lo tiene el número 88, sigue moviendo las piernas cansa recuperar algunas yardas, tendrá cuarta oportunidad Oportunidad, 6 yardas por avanzar, trips del lado izquierdo. Saca en la jugada, lanza el pase y es completo. Ni siquiera completo, pero al final no se queda con la recepción del jugador. Entra el equipo de Cowboys. el número uno la hace personal el coreback segundo down o saca la jugada la vuelve a hacer personal el coreback sigue moviendo las piernas en el primero y diez dicen los oficiales Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Seis dineros presionando ahí ¿eh? Parece que Con seis dineros lograron Nada más y avanzaron en una sola yarda y la segunda oportunidad parece que perdieron el ovoide en la jugada y no sigue siendo de vaqueros segunda nueve yardas por avanzar misma formación los un poco más abiertos que no que logran avanzar algunas yardas vendrá tercera oportunidad hay un jugador lastimado en el equipo el equipo de cowboys esperamos que encuentre bien dentro del equipo médico tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar la CPASONAL en coreback Queda dos yardas. El primero y diez. Vendrá, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Dos yardas por avanzar. Patea lo voy. Sigue moviendo las piernas. Se quita a muchos jugadores. Lo taclean alrededor de la yarda 46. Se lastimó un jugador el número 58. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Sale del terreno de juego el jugador de vaqueros. Esperemos se encuentre bien. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips de al lado derecho. en el y de los refries Ajustan la ofensiva, ahora va a hacer trips del lado izquierdo Lanza el pase con el número 80 Sigue moviendo las piernas Unas 7 yardas, me parece. Segundo y 3 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Lanza el pase con el número 80. Se quita un defensivo. Se quita otro. En esta ocasión se queda una yarda. El primero y 10. Parece que se. Está el... El que le dolió la caída al número 90. Esperemos se encuentre bien. Es tercera y una yarda por avanzar. Se pidió un tiempo fuera tercera y una yarda por avanzar sacan la jugada y la hace personal y parece que tiene el primero y diez pero hay un castigo, en, hay un pañuelo en el terreno del juego parece que va a ser en contra de la defensa no, es en contra de la defensa Primera oportunidad, empezando desde la yarda 18. Después del castigo, saca la jugada, pierde el balón número 81, así sigue moviendo las piernas, ya tiene a los defensivos. Iniciará ahora en la yarda, me parece muy, pero muy largo va a ser en la yarda en la yarda 28 sacan la jugada con el número 7 sigue moviendo las piernas se sienten unos defensivos pero ya se encuentra la pandilla y se queda en la yarda 28 tendrá cuarta oportunidad tercera oportunidad y muy largo por avanzar presión el coreback lanza el pase es incompleto tercera oportunidad la cuarta oportunidad cuarta oportunidad trips del lado derecho trips del lado izquierdo Sacan la jugada, pero parece que ya se les había acabado el tiempo. No, parece que pide tiempo fuera el equipo de vaqueros. Cuarta oportunidad, triple del lado izquierdo. Lanza el pase. Y es incompleto. A la ofensiva de Vaqueros de Prepa 5 entre el equipo de Vaqueros de Prepa 5 parece que es formación victoria jugada, le damos fin a ese encuentro le damos fin a ese encuentro ganando el equipo de Prepa 5 el marcador es 7 puntos vaqueros de Prepa 5 6 puntos, Cowboys de Lomas Verdes el vaquero que queda de pie es el vaquero de puapa Prepa 5 Play Pro. बस oh,